21 de febrero y es el día de la lengua materna mi lengua materna es el español particularmente el español chileno como pueden ver detrás mío puse aquí unas eh, banderitas tenemos aquí banderas de distintos eh, pueblos origina originarios banderas de Chile y de la región de los, de los ríos y de Valdivia estas de acá son eh, mapuches, esta es una mapuche histórica supuestamente con la que primero vieron a Lautaro y esta el, y esta es la huipa a la que se refiere eh, a, a varias cosas por ejemplo uh, al pueblo andinos, al pueblo Aymara, al Coyasuyo que era el, lo, supuestamente el imperio inca por, por estos lados y se utiliza como símbolo en Bolivia, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Paraguay todos lo utilizan como uh, símbolo de pueblos originarios Pero una de las características distintivas del dialecto chileno, del español latino, es uso de muchas palabras de idiomas originarios y muchas palabras tipo slang para referirse casualmente a distintas cosas, por ejemplo una palabra común en la chela, suele, es una palabra para referirse casualmente a la cerveza y, suele, y se, se cree que viene de un vocablo maya, refiriéndose a la gente rubia y se lo utilizaría para la cerveza por un color similar Chile los mayores contribuyentes al idioma son el mapudungún y el quechua, pero hay otros menores como el aymara y el taino. Pero antes hablemos de Chile. ¿De dónde viene este nombre? Nadie lo sabe, con certeza, hay muchas teorías. Uh, hay una teoría que dice que es una palabra aymara que utilizaban los incas para referirse al fin del mundo, o al, que era aquí donde terminaba su imperio. También se habla la palabra quechua, chiri, que decían significaba frío, porque decían que vinieron por el frío. Otra teoría dice que es el mapudungun de los ríos eternos o río de los eternos, donde chi significaría eternos y le vendría de Levu o lefu, eh, significando ríos. O sea, los chi eran nativos que se sentaron por aquí en el siglo 8 y se cree que dieron el nombre a lugares como Chiloe, el lugar de asentamiento de los chi. Otra teoría dice que es por un pájaro, el trigla, cuyo canto suena similar. Sería así como chi, chi. No tiene nada que ver con la palabra tal chile que es lo que los mexicanos y otros utilizan para el ají Ok, empecemos por el ayumara uh, Tenemos andes, apañar, guagua, maña, paya Tenemos el taino Tenemos ají, canoa, caoba, cacique, enagua, jaiva, hamaca, sábana Después el quechu Anticucho, cancha, carpa, chaucha, chúcaro, chupa, chupaya, cocaví concho, cototo, wakala, nanay Taita, pampa, quincho, charqui, chasca, taquilla, chuchoca, choclo, choro, cochayuyo, cóndor, enganchar, guacho, gaucho, sobre siempre se confunde, guaso, mate, minga, chuño, combo, coronta, elki, huincha, palta. Supuestamente se decía que elki es una palabra que utilizaban para referirse a los chilenos y se identificaba como débil o flaco. El mapa de un Kawin, guata, pichentún. Pilcha, Pilucho, Yapa, Chape, Guarén, Curiche, Tarquicán, Me Malón, Merquén y a Arauco, que vendría de Raco, agua gredosa, que los españoles empezaron a decir Arauco. Muchos nombres propios, nombres de lugares, nombres de animales y, claro, algunos nombres de personas también vienen todos del Mapodongo. Eh, Pololo, Laucha, Quiltro, Ñe Ñeque, eso? Eh, ojota, Pita, Pitear, Poroto, Poto, Puma, Pucho, Tacho, Vicuña, Vizcacha, Voldo, Coipo y Colibri Esta información vino de etimologías.dechile.net, desde la Biblioteca Nacional y desde Wikipedia